¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a este playthrough de Mail Simulator, el juego que te hace por primera vez en el mundo de los videojuegos estar en el control de un entregador de paquetería. ¿Cuándo más hemos descubierto un juego así de sorprendente? Y más aún que viene de la mano del legendario Hideo Kojima. Entonces en mi primera misión aquí estoy entregando una muñeca System. Muñeca System es la última sensación en acompañantes del placer por eso está algo pesada y como pueden ver los tipos de escenarios van cambiando porque no vamos a entregar para que te digas simplemente en una ciudad cuando se ha visto un videojuego que vamos a hacer eso por supuesto que vamos a estar escalando en interperie, vamos a estar en montañas, en ríos, en, en océanos, en arena en lugares post en todos lados y claro que no va a ser solamente caminar, sino que vamos a estar evadiendo algunos monstruos raros, unos fantasmas. Ni siquiera nos puede tocar la lluvia porque nos da cáncer de solo tocarla. Entonces este es un juego increíble. No, ya. En serio, no, no puedo seguir. Kojima, nos has anunciado Death Stranding ya desde hace 3 años prácticamente. Y... Me lo he aguantado porque, ok, al inicio era misterioso, es el estilo de Kojima, no te va a presentar mucho, te deja muchas incógnitas, sorprendente los gráficos, excelente. Después te dicen que está Norman Reedus, después te dicen que hay bastantes actores famosos, incluyendo hasta Guillermo del Toro, que es su presentación por ahí, pues fantástico, ¿no? Y después pasa el tiempo, viene el siguiente 3 y nos dan otro tráiler de puras cinemáticas. Ya eso es el año pasado O sea, ya tiene dos años de desarrollo El juego, no te ha dicho Ni cuál es eh, su género El género al que pertenece el juego No sabemos si es aventura Acción, disparos eh, Camuflaje, qué sé yo Me tienen que decir de qué va a tratar, ¿verdad? Pero no, no me han dicho la historia Mucho menos que me digan, o sea, te da un montón De, de, de pistas al azar Y ahí tienes que ir conectando puntos Más de algunos dan sentido, otros no tienen Nada que ver o sea, no entiendo para qué vamos a darle tanta larga. Si sí, yo entiendo también de que muchos confían en las palabras de Hidou Kojima. O sea, confían en su habilidad y es cierto, el tipo es un genio, ¿sí? Pero eso no hace que nunca haya cometido errores, porque sí lo ha hecho. Y lo ha demostrado muchas veces en la saga de Metal Gear. La más importante que tiene en sus manos, ¿verdad? O que tenía, más bien. Y... ¿Cómo decirlo? Esperaba que en este 3 de The Stranding finalmente presentara gameplay y sí lo hizo, pero no me está diciendo aún nada porque lo único que nos ha mostrado es cómo vamos a enviar eh, a Tuto paquetería de un lado a otro. Parece que vamos a tener que combatir de alguna forma inyectándonos los bebés. Pero nada más, o sea, va a haber disparos, hay algún tipo de objetivo en específico, entre medio que hay que hacer, qué son todas estas alimañas que aparecen de la nada. Y entiendo, ¿verdad?, de que no quieran sacar mucho, pero, o sea, te tienen que decir de qué va a tratar el juego, no te van a vender algo diciendo, mira, como lo hizo Hideo Kojima, va a ser su nuevo juego, tiene un montón de millones invertidos, pues así, eso pues es todo. Es que vamos, el que un creador ponga su firma, sello y nombre en todos lados, en un videojuego ni siquiera te asegura de que va a ser un gran juego Si Miyamoto dice que va a ser el mejor Tetris del mundo, para mí no va a ser como la compra infaltable de, de mi colección Porque simplemente no soy tan fan de Tetris, ni porque sea Miyamoto el que lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa, Death Stranding? ¿Por qué no quieres mostrarme nada? O sea, vamos a estar haciendo algo más que solo ir caminando por un montón de espacio básicamente desértico. Porque ni siquiera hay personas aquí. No sé. ¿Qué esperar más de, de The Stranding? O sea, me van a decir de qué va a tratar antes de que por lo menos salga el juego. ¿Cuándo va a salir el juego? No lo sé. No lo sé.